¿Cómo están? Los saludo con enorme gusto, espero que estén muy bien, tanto como los cercanos a su corazón, que todo vaya bien. Eh, les comento lo siguiente, hoy por la mañana tuve una videoconferencia con la gente de la ONU y en algún punto de la charla que tuvimos me preguntaron qué es lo que yo consideraba como éxito para los enfermos con padecimientos raros en México. Les di mis puntos de vista y tiempo después, unas horas después, les mandé un agregado de consideraciones que... Me voy a permitir leerles esto desde eh, la óptica o desde la perspectiva de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Éxito es tener a más pacientes en tratamiento. Éxito es tener un asiento en las mesas de quienes deciden los destinos de los mexicanos en términos de salud. Legisladores, Secretaría de Salud, Ejecutivo, etc. Éxito es lograr que más medicamentos para enfermedades raras estén realmente a disposición de los mexicanos en las instituciones públicas de salud. Éxito es lograr que ningún paciente con enfermedades raras y con seguridad social pierda su tratamiento médico. Éxito es lograr empoderar a los grupos de pacientes que representamos, 73 con enfermedades raras hasta el momento. Éxito es lograr que la academia se integre a nuestros esfuerzos. Éxito es lograr que las instituciones reconozcan lo que tienen pendiente por hacer para los nuestros. Éxito es lograr que el gobierno provea los fondos suficientes para nuestras necesidades. Éxito es lograr que se abra el abanico de oportunidades para la difusión de nuestros problemas de salud. Éxito es lograr hacer, hoy, en estos tiempos de coronavirus, lo correcto para no perder comunicación ni vinculación con las instituciones públicas de salud y los grupos de pacientes. Éxito es lograr aglutinar a todos en una sola voz. Éxito es lograr que la opinión pública conozca nuestras enfermedades. Éxito es lograr que se nos considere prioridad nacional en salud. Éxito es terminar por construir el Plan Nacional de Atención Integral a las Enfermedades Raras. Éxito es lograr que el Consejo de Salud General reconozca más enfermedades raras. Éxito es lograr que la comunidad internacional voltee a nosotros y reconozca nuestro esfuerzo. Éxito es lograr que globalmente signifiquemos una nación que realmente se preocupa por sus enfermos. Agregué lo siguiente. La condición que guarda permanentemente nuestro trabajo es la ejecución a término. Buscamos que todo lo planteado se aterrice y tenga concreción. Nuestra misión solo sería resolutiva si alcanzamos esos parámetros. Así, hemos trabajado a lo largo de un cuarto de siglo aprendiendo de cada cierto y de cada error, renovando permanentemente al equipo que opina y llevando a cabo las tareas. El mejor, el mejor trabajo siempre será aquel que deja satisfechos a todos. Por supuesto en el proceso para llegar a buen puerto, tendremos que sortear las naturales inercias que friccionan los esfuerzos. Siempre lo hemos hecho atendiendo a la lógica de que un trabajo que muestre un camino a favor de quien más lo necesita, difícilmente puede ser rechazado. Si logramos, agregue esto, si logramos esto, tendremos éxito. Ahora bien, empoderar a los pacientes, reconocer las rutas críticas, entender el avituallamiento que requerimos, cabildear en todos los foros que sean necesarios, aprender de los que saben, corregir a los que se equivocan, orientar el mejor esfuerzo, exigir lo que nos corresponde y no permitir la negligencia nunca es lo único que realmente nos puede llevar a ser exitosos. Esta es la postura de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras ante la Organización de las Naciones Unidas. También es la postura ante la eh, organización Eurodis y AnteNord en, en Norteamérica. En fin, estamos poniendo a disposición de ellos lo que nosotros entendemos como trabajo, como éxito, como empeñosos esfuerzos por, por lograr que las cosas buenas sucedan para quien más lo necesita y, por supuesto, estamos haciendo esto para tener una vinculación permanente con el universo que globalmente atiende a los nuestros. Muchas gracias por escuchar este mensaje.